bueno, aquí estamos, se me ha quedado esto le he metido hielo porque no tenía agua fría No, no había, porque la que metí ayer exacto que dije, no la gastaré al final la empecé y la fui gastando durante el día así que no tenía he puesto hielo, pero ya ha desaparecido porque mido abajo, digo, hostia, voy a coger la cámara para grabar, claro bajo, va por la cámara y, ¿qué tenía? tenía pendiente también que era eh, algún was, alguna cosita, bueno y me he liado con eso, exacto. Tenía que cargarla porque he visto digo, que estaba el 20% de batería. Digo, no me va a dudar. Quería grabar dos vídeos. Grabo este vídeo y luego grabo otro, en palmo y grabo otro. Y... y ya lo sacaré otro día. ¿Y qué más iba a decir? Eh... Bueno, en fin, que está un poco con cuatro cosas. Tenía que hacer tarjeta también para que esta bueno. Vamos con el tema. Eh... Un poco lo que es recuento de daños rápido, rápido, para no entreteneros no aburriros, pero bueno, supongo que también está no sé, por escuchar algo por, no sé, por seguir un poco el, el día a día eh, sesión de martes día 3 ¿vale? de septiembre 2019, ¿eh? ¿Y que, cómo ha ido? Bueno, ha ido bien. Al principio me he entretenido porque... Cometí la tontería de sacarle al móvil, sacarle la tarjeta de 16 GB y meterle una de 32 Claro, yo soy muy listo. Digo, ah, ya está, ahora puedo grabar vídeos. Porque siempre iba la batería muy llena de fotos, vídeos. Y no podía grabar. Digo, hostia, digo... Le meto la 32, una que tenía por ahí lenta, que no vale para GoPro, pero vale para Sony. Pero para GoPro no, porque es muy lenta y digo, va, ah, pues el amigo. claro, cuando hoy he ido a correr le doy para escuchar la música y digo, mierda mierda, claro, la tarjeta vacía solo me quedaban cuatro rintones de esos de, de despertador muy lento del, del propio móvil, del Huawei así que hemos estado haciendo toda la sesión con música wow, wow, wow, música esta melodiosa y tal, que no está mal pero, hombre, no anima a correr pero bueno, es lo que había, es lo que había y luego ¿qué pasa? que como también me interesa oír si me llaman rápido por teléfono no podía usar el mp3 porque ahí depende cómo yo salga depende de las cosas que tenga la familia como la tengo en un lado o en otro pues si no le meto el mp3 que está grabado está en los auriculares y ya está y tengo ahí música buena pero no podía usar tenía que mantenerme con oyendo el teléfono o con bluetooth por si me llaman cualquier urgencia Entonces no, no podía usar la versión, la parte de mp3 bueno, dicho eso, pues nada, hoy la sesión nos sé, habrá salido ha salido a 2.17 ayer 229 contando el jabalí. Hoy no había entretenimiento jabalí, me entretení un poquillo, ya digo, más con sacar móvil, coño, digo, ¿qué pasa? ¿Qué tal no está la música Pero bueno, no me he tanto como con el jabalí. Así que bueno, la habremos sacado pues 217, 229, pues 7, 8 minutos más rápida que la de ayer. Entra más o menos en, en lo lógico. Lo ideal es sacarla ¿qué? unos 5 unos minutos por cada hora que corren, más o menos. Entonces, bueno, casi si me paro a mirar, realmente pff, tampoco he cumplido tanto. Bueno, lo normal sería tú, por ejemplo, sesión normal. Imagínate que tú una sesión normal, un entreno normal de una hora... Haces tantos kilómetros, tarda una hora. Con tanto de nivel. Da igual el circuito que te dé la gana. Tú haces una hora en ese circuito, normalmente, una cosa normal. Tú imagínate, haces que sales normal. Hoy no salgo... Ni sales a disfrutar de ir por ahí perdiéndote, ni sales a darle caña a muerte. Imagínate que tardas una hora en ese circuito, ¿vale? De acuerdo, hasta ahí. Vale, vamos a hacer una sesión tranquila. Tranquila. Pues más o menos tranquila. Lo que pasa es que normalmente no es necesario 5 minutos. Poquito menos. Pero vamos no a poder decir que de cada hora, si tú la sesión la flojas sería cinco minutos eh, más lenta. Tardarías una hora cinco minutos más para hacer, digamos, esa mismo, ese mismo circuito para hacerlo en plan tranqui, pues en vez de una hora, tarda una hora 5. Y ese mismo circuito para hacerlo a muerte, sería 55 minutos, cinco minutos menos. Pero es verdad que en la práctica es un poco grande. Cinco minutos es como un poco exagerado, eh, tanto 5 minutos eh, más como 5 minutos menos, es un poco exagerado, ponle 3 minutos, 4 minutos sería el ideal, o sea, si le damos caña, la hacemos en 56, 57 minutos, no 55 que ya es darle mucha caña para una hora solo, de diferencia, y, y si la voy a hacer de tranqui, pues le pones 3, 4 minutitos más y ya sale de tranqui, no es necesario... Alargarla tanto, alargarla 5 minutos por cada hora, ya es como demasiado tranqui, ¿no? Y, y ya está. Entonces, eso lo, lo pasamos a, a entrenos o tirada larga. Si, por ejemplo, la tirada larga es de 2 horas, pues ya tienes que echarle. Cuando la haces de tranqui, pues, que hablamos, entre 6 y 10 minutos más, porque son 2 horas, si es de tranqui. Y si es de darle caña, caña a muerte me refiero, caña, caña, no un poquito, sino caña... Eh, entonces sería eh, a récord, digamos, de circuito, <risa> caña, cañera, que eso se hace de vez en cuando, no se hace cada día ni cada semana, luego se hace cada dos o tres semanas o cuatro semanas, dices, lo tengo muy probado, uy, a ver si lo saco en tanto ¿entendéis? o sea, no es caña martes y jueves ¿eh? caña, me refiero a muerte, a muerte es tipo hoy tengo una media maratón que llevo seis meses preparando ese plan o sea, a muerte, ¿no? y entonces pues sería eso, más o menos pues un circuito de dos horas pero tendrías que sacar en, teóricamente unos cincuenta unos, eh, una hora cincuenta, diez minutos menos pero bueno, ya digo que, que si normalmente tarda dos horas sacarlo en una hora cincuenta es darle esfuerzo, por eso digo que es caña a muerte si no, para darle chispilla a ese circuito, pues una hora cincuenta y seis cincuenta y cuatro, perdón 6 minutos, 54 ¿eh? Eh, así estaría bien ¿vale? vale, pues dicho esto ya está, hoy me he comportado y cumplido lo que tenía que hacer, la he sacado a 10,7 ayer la saqué a 10,1, con sacarla a 10,5 más o menos ya hubiera sido suficiente medio kilómetro más por hora y ya está, la hemos cumplido vale, de hasta ahí bien venga perdido ga el gas un poco, lo cual es bueno. Vale. Eh... Está chupando cámara este siempre. Siempre chupando cámara en los directos, eh, siempre, aquí el tío. Bueno. Vamos con los dos vídeos, pero el otro lo hago otro vídeo. <ríe> Uno. A ver, eh, lo tenía pensado. ¿De qué íbamos a hablar hoy? Mm, velocidad en bajada. Evolución, digamos, ¿cómo evolucionas a, a bajar cada vez más rápido? ¿Cómo se podría entrenar? Tampoco vamos a entrar mucho, tampoco soy el mayor experto en cómo mejorar la velocidad, pero bueno, puedo decir un poco mi experiencia. Eh, pero bueno, sería velocidad en bajada tendida para carreras. Voy a poner un ejemplo, ahora mismo que ha pasado UTMB, que fue hace unos días. Y habéis visto pues, los supercrasts, la gente pues, bajando en un circuito que realmente no es muy cañero, no muy cañero, hay de todo, pero no es súper cañero de, de súper técnico, no la hostia, no, no la hostia. Y bueno, tiene esa mejor pista y tiene que mantenerse la persona bajando lo más rápido posible. ¿no? Bueno, bueno, no es el mejor ejemplo que porque está en larga distancia que tampoco puede la persona dar todo lo que puede, ¿no? Pero bueno, eh, pues bueno, eh, hay un error que se suele cometer. Vamos a llevarle el vídeo así. Errores, eh, velocidad baja, así si le vas a llamar. Eh, un error que se comete no es de entrenar, sino de pensamiento. Que es, uno piensa, bueno, si yo corro en plano, vamos a poner a 4 el kilómetro, eh, 2.000 metros, que estaría bien, ¿no? 4 kilómetros, 2.000 o 3.000 metros, lo que sea. Para que nos hagamos una idea, 4 el kilómetro son 20 minutos en, 5 km, en 5K. 20 minutos en 5K está cañero. vale Entonces, bueno, pues si, si tú, por ejemplo, dices, ah, bueno, pues yo corro a 4 el kilómetro, ¿vale? yo cuando un día tengo una media maratón o tenga un trail de 30 kilómetros de montaña y tal, pues yo sin problemas podré ir a 4 el kilómetro, ¿no? ¿Sabes? O, o más, porque si es bajada, si en plano ya había 4 kilómetros, cuando hago mi 5K, así en competitivo y tal, pues cuando yo tenga que hacer mi media maratón de montaña, de trail, me refiero, eh, o, o maratón o, o 30K o tal, pues yo sin problemas si iría a 4K. Y es un, hay un pequeño error en eso. Primero hay un pequeño error en que... Eh, la distancia que vamos a que tenemos trabajada, si solo hacemos el, el 4, el kilómetro, por ejemplo, en 5K, 8K, 10K, eh, y es en plano, y lo cual está bestial, porque en plano tienes que tirar mucho más que bajando, ¿no? Tienes que tirar, tener más potencia en pierna que bajar, porque bajar te ayuda a la bajada, ¿no? Pero a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, podemos decir que cuando tú haces un trail, una carrera de, de trail running, eh... Llevas un cansancio porque has estado antes subiendo, has estado antes, voy a enderezar esto, ahí, ahí, ahí. Y luego se ve eh, has estado antes subiendo, que es, por ejemplo yo mi día entrenos son así, pues la primera parte subida, subo alrededor de 400 positivo ahora y luego ya abajo. ¿no? Eh, la bajada no, no tiene 400, entonces me salen 500 y poco peso positivo en esta ruta que hago ahora, vale, la cortita. Eh, a lo que vamos si yo antes he estado dándole caña para llegar hasta el punto de tal yo estoy con las piernas cansadas los cuadrices cansados, tal y cual entonces luego dicen, vale, pues me voy para abajo y dices, correrá 4 el kilómetro bueno, pues si no lo has entrenado no correrás a 4 el kilómetro. uno puede pensar, bueno, si yo soy capaz de ir en plano a 4 bien ya, pero no es lo mismo cuando tú estás en train te has cansado en la subida en la subida los cuadrices las has dado caña estás cansado, de, estás cansado un poco de todo, ¿no? Eh, de pulsaciones, de corazón, de todo entonces cuando tú te tienes que poner a mantenerte, por ejemplo vamos a poner un ejemplo, eh, media maratón y tú tienes que hacer la parte de bajada, imaginemos que tienes 10 kilómetros seguidos con un cansancio de 10-11 kilómetros antes, que eran más subida tendida y tú tienes que hacer 10-11 kilómetros más o menos seguidos bajada, rápido que las piernas aguanten, y ojo le vas a pedir más de 4 kilómetros porque claro Tú eres capaz de correr a 4 el kilómetro, ¿vale? Plano. Cuando tú tengas bajada que te ayuda, tú dices, yo querré correr a más de 4 el kilómetro, ¿vale? Bueno, pues si no lo entrenas en trail, no te va a salir. Creo yo, ¿eh? Yo creo que no, ¿vale? Eh, entonces no vale con decir yo en plano entreno a 4 el kilómetro y cuando yo tenga una bajada iré a 3.40 el kilómetro. Esa sería la la explicación, ¿vale? O a 3.30, ¿vale? Eh, pues no, no funciona así. Es decir, el cuerpo tienes que enseñarle entreno tras entreno a que sea capaz de poder desarrollar esa velocidad entreno a entreno. Es decir, tú coges el circuito ese de tu media maratón o tal, y cuando haces bajada, primero irás a 4 el kilómetro bajado, bajando, ¿vale? Y tendrás que aguantar 10-12 kilómetros. Bueno, más o menos lo harás. Pero cuando tú quieras dices que para yo batir este circuito, yo ser más rápido en este circuito, mmm, tengo que mejorar sobre todo la velocidad en bajada, porque la subida la puedo mejorar un poco. Bueno, subo a 6 el kilómetro, bueno, pues si te revientas ahí, a lo mejor consigues subir a 5,45 el kilómetro, 5,50. Pero no mucho más, ¿por qué? Porque cuesta mucho más eh, esfuerzo ser más rápido. Voy a poner un ejemplo. Lo vamos a poner en kilómetros hora. Este es vídeo de los que me gusta darle, darle a aquí a hablar un rato. Y nos imaginemos como las directas, como ya no lo hago, hay que eh, soltar de alguna manera. Mira, cuando tú eh, vas haciendo una subida, tú imaginemos que, que subes a, a 10 por hora. Vamos a poner un kilómetro hora que se ve mucho más claro. Aquí da 10 kilómetros por hora, ¿vale? De acuerdo, de acuerdo. Para tú ese circuito sacarle una ventaja buena, dices, bueno, ¿a cuánto tengo que subir? Pues con subir a 10,5 por hora es una mierda. Realmente, 0,5 por hora. ¿Qué vas a ganar? no Pues vas a ganar realmente poquito, porque medio kilómetro más por hora. Pues sí, hombre, algo vas a ganar de tiempo en ese circuito, pero no es demasiado. En cambio, si tú coges la parte de bajada, y la parte de bajada, en vez de ir a, vamos a poner, a 13 por hora, puedes ir a 10, 16 por hora, le has ganado 3 kilómetros por hora, colega. O sea, 6 veces más que lo que era subir de 10 por hora a subir a 10 y medio por hora. ¿Por qué? Porque si suba a 10 por hora, no va a poder subir a 13 por hora. ¿Vale? Eso no lo puedes hacer, porque es en subida, penaliza muchísimo. Entonces, subir un poquito más rápido... Implica mucha más evolución que bajar más rápido. ¿vale? ¿Por qué? Porque bajar más rápido no implica más pulsaciones en principio, implica pocas pulsaciones más. Están dentro de tu margen que no entras en anaeróbico. aeróbico. ¿Por qué? Tu limitación cuando tú bajas, a, por ejemplo, a 13 por hora, ¿vale? que sería... Eh, 13 por hora, no me acuerdo, 4, 40 eh, y algo, pff, algo así, es que es un rollo en los segundos, ¿vale? Eh, bueno, cuando tú bajas a 13 por hora, tu limitación es lo que aguantan las piernas, gemelos, que no te acalambren no te los isquios, ¿me que el cuadrice no se descargue y, y, y si es técnico, pues tu, tu saber no caerte y pisar bien, ¿no? Pero tu limitación es esa cuando tú bajas, tu limitación no es de pulsaciones de corazón. ¿vale? Tu limitación es de que las piernas aguanten a 13 por hora. Venga, zancada, venga, zancada, venga, zancada. ¿no? La cadencia rápida, rápida. ¿vale? Si tú quieres ir a 15 o 16 por hora en bajada, tu limitación va a ser las piernas. Pero las pulsaciones, en principio tú no vas a entrar al 92% de pulsaciones de rango, no vas a entrar en anaeróbico porque corran más para abajo. Hasta cierto punto, ¿eh? si ya te meten muy a muerte si sí entrarías. Pero normalmente tu limitación bajando no va a ser de corazón va a ser de piernas. En cambio, si tú te quieres evolucionar, tú quieres ser mejor subiendo, tu limitación, aparte de piernas, bastante, porque necesitas mucha potencia en piernas, aparte de eso, ser ligero de peso, en fin, toda la hostia, aparte de eso, sobre todo de peso, sobre todo de peso, tienes que tener pulsaciones de margen. Es decir, tú, para ir más rápido subiendo, no vale con que tus piernas sean más fuertes es que también tienes que tener un corazón que sepa que pueda trabajar 4 o 5 pulsaciones o 7 pulsaciones más alto. Entonces pasar de correr en subida a 10 por hora a correr en subida a 11 por hora, me lo invento, ¿eh? me lo invento, pero a lo mejor son 5 pulsaciones más que tienes que tener en la recámara y a lo mejor tú, tú por edad o porque estás en el, tu tope de evolución ya de corazón físico, ya no puedes correr más, ya no puedes subir más. A lo mejor tú estás en 170 pulsaciones y ya sabes que entras en anaeróbico, en la zona del 90%, con 170 pulsaciones, ¿vale? Y vas a 10 por hora subiendo. Y tú dices, quiero mejorar este circuito, por lo tanto quiero ir a 11 por hora subiendo. Vale, pruébalo. Pero a lo mejor te va a pedir que tu corazón esté a 176 pulsaciones. O 177, las que sea y, y es imposible porque tú por edad tal, Es imposible porque ya te metes en una zona que está al 93-94% y el cuerpo no aguanta tanto rato subiendo una subida de 10 kilómetros tendida, imagínate, en general, no viéndolo así como si fuera una subida igual, eh, subiendo. No lo aguantas. Tus piernas a lo mejor las puedes desarrollar mucho para que sean capaces de ir de 10 a 11 por hora, pero tu corazón tiene una limitación que esa no es tan sencilla. Es decir, tú cambias las piernas, pero el corazón no lo cambias tan rápido. Entonces es más fácil decir, bueno, pues yo este circuito o esta carrera la tengo que mejorar al tiempo. ¿Cómo lo mejoro? Bajando más rápido. Es lo más lo que sale más a cuenta. ¿eh? Entonces, a lo que vamos de comer vídeo, llevamos 18 minutos de vídeo, pero tengo 39 tarjetas, o sea que sin miedo. Eh, vale, pues te pones a mejorar la parte de bajada, que es lo que yo he hecho siempre, porque la subida la he podido mejorar lo que he podido. La intento mejorar, claro. Yo hago un entreno y en la subida estoy corriendo, pero la bajada es donde más le puedes sacar. Entonces te pones a bajar a muerte, <ríe> como se dice, a muerte, a muerte, pero entonces tú consigues entreno tras entreno. Ahí está el error en que uno puede pensar, bueno, pues yo paso de correr, eh, ya te digo, yo me pondré a bajar y aguantaré bajando a 16 por hora. Eh, Digo, no me acuerdo si son 3.40 eh, yo podría bajar a 16 por hora los 10 o 12 kilómetros seguidos bien, pues no si no lo entrenas cada vez y pasas o sea, el tema del vídeo es tienes que pasar de correr a 13 por hora para abajo y que te lo aguante en 10 o 12 kilómetros el cuerpo después de estar precansado en toda la parte de subida, los 10 o 12 kilómetros de, de, de ida digamos del circuito y tienes que primero estarte un día bajando a 13 y el siguiente sesión, cuando te toque, a 13,1, a 13,2, a 13,3. Y eso, o sea, a la fuerza, esa base de repetir entrenos y sesiones. Y poco a poco acostumbras las piernas a que cada vez te aguanten más kilómetros, o los mismos kilómetros, pero más rápido. ¿vale? O sea, que tú puedas hacer esos 10 o 12... Pero yo digo que eso necesita su evolución de meses, meses o años, pero meses en principio, ¿vale? Me refiero que, que el problema que hay para mejorar un circuito, sobre todo, es... Primero tenemos que tener claro que mejorarlo en subida estamos muy limitados porque el corazón es el que manda. Entonces, una vez que lleguemos a subir a... vamos a inventárnoslo, a 11 por hora y nuestro corazón esté a tope, no vas a poder subir a 12 por hora. Las piernas a lo mejor podrían, pero el corazón no puede. No puede alimentar ese trabajo de piernas subiendo a 12 por hora. Por lo tanto, ahí estamos capaos. Ahí en su vida no podemos más. Entonces, ¿dónde podemos luchar para mejorar? En bajada. Ser más rápido bajando. Pero que no cometamos el error de pensar de que yo normalmente no entreno bajando rápido un circuito. No entreno a 16 por hora bajando un circuito. Lo entreno, por ejemplo, a 13 por hora. Y pensar, ahora está el error, el error que quiero decir para que la gente no lo cometa. Pensar que yo me voy un día a una carrera y voy a poder bajar a 16 por hora en esa carrera. No lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer. Te vas a calambrar, te va a pasar algo. Porque tú podrás... De... La idea es, venga, va, pues voy a apretar. Te vas a calambrar. Te va a salir calambre de isquios, o te va a cargar cuadrices. ¿Cuadrices o isquios? Gemelo, no. ¿Cuadrices o isquios? Por algún lado caes. De esas dos cosas. Entonces, es importante no pensar, ya te digo, que en una carrera, si tú antes en entreno no has entrenado suficientes sesiones a, por ejemplo, bajando a 17 por hora, o a 17 por hora, o a 18 por hora, o a 15 por hora... Si tú eso no lo has hecho, cuando tú te encuentres en carrera y quieras darlo todo en bajada, la pierna no te va a responder. No te va a responder. Las pulsaciones se las tendrás de margen, pero la pierna no te va a responder. Entonces, hay que entrenar las bajadas tendidas y ahora vamos con el porcentaje. ¿Cuánto de porcentaje para entrenar en esas bajadas tendidas? Que son las que vamos a poder sacarle ventaja ahí en las carreras largas, en zona pistera sobre todo, que no nos limitemos por, por caernos. Pues... Entre un mínimo mínimo un 3% de caída, pero lo ideal sería un 5% de caída. Un 5% un 6% sería perfecta para darle caña en bajar. 5 o 6% de la inclinación perfecta para entrenar bajada tendida y tal. Pero bueno, yo más o menos en la bajada que tengo un poco así en general, en la zona de volviendo, hoy he estado mirando un poquito y hay trocitos del 8%, Trocitos, bueno, ya de todos, de tomos. Pero más o menos lo que más inclina es alrededor del 8, en general, lo que más inclina es alrededor del 8%, ¿vale? Ya sería un poco, como un poco ya que, que ya es como que te embalan mucho, ¿no? Entonces, yo creo que el 5 o el 6% sería la zona ideal, o sea, buscaros circuitos que tengan una subida de un 5 o 6%, porque lógicamente tenéis que ir primero al sitio y luego volver. Y luego en la bajada, con un 5 o 6% de inclinación, ¿vale?, lo podéis ver en el reloj, y si no, pues un 5-6% ahora para calcularlo pero bueno 5-6% en el reloj, que tengáis una idea una bajada, que veáis que, que no tienes que, que frenar porque ves que te embalas demasiado la bajada que te ayude pues ahí intentar ese circuito hacerlo cada vez más rápido me refiero que pasaréis de bajar a 5 el kilómetro que sea un poco lo normal pues 5 el kilómetro, ¿no? y mantenerte, imagínate que haces 12 de ida, 12 de vuelta, o 10 de ida, o 10 de vuelta, ¿no? Pues tu 10 de vuelta, intenta sacarlos a 5 de kilómetro. No, no de media total, por lo mejor no, pero que tú cuando miras el reloj vayas a 5, ¿eh? a 12 por hora, ¿vale? Mira, voy a 5 por hora, vale, vale, a 5 de vale, bien, bien, bien, bien. Bueno, pues otro día te vas controlando y que cada vez... Bueno, no hace falta ni que te controles, porque la pierna se te irá evolucionando. Pero tú que tengas en mente que ese circuito, tú, para hacerlo cada vez más rápido... La clave no está en la subida, la clave está en la bajada. Atención, ¿eh? Simplemente es eso. La subida la podrás hacer, ya digo, a lo que puedas, pero no la vas a poder mejorar mucho más, porque el corazón te va a decir que nada hay. Hasta aquí lleguemos, ¿vale? Y, y ya está, simplemente es eso. Que penséis eso, que para realmente mejorar como corredor tenéis que entrenar mucho el circuito de la zona de bajada, eh, pero que décima a décima tenéis que ganar eso en las piernas. O sea, las piernas tienen que evolucionar décima a décima. Que nadie piense que tú bajas normalmente a 5 el kilómetro y luego me pongo una carrera y si lo doy todo podré bajar a 4 el kilómetro. No, porque podrás bajar un momento, pero como sigas un poco te vas a calambrar. Porque no está acostumbrada. Entonces tenéis que meterle ese trabajo a la pierna, bajar un día, bajar otro día, y veréis que cada vez podéis volar más, veréis que mejoráis el circuito, y la pierna no se te acalambra. Pero eso, ya digo, es décima, décima. Es decir, hoy vamos a 5 el kilómetro otro día vamos a 4,50 kilómetro otro día 4... Bueno, me entendéis un poco la manera de hablar, ¿no? Hasta que, ya digo, haciendo eso, durante 3, 4 meses, cosas así, entonces veis una evolución y digáis, hostia, ahora cómo aguanto bajando, ahora no me acalambro y las piernas van sueltas, y aguanto hasta el final, y no se me cargan los cuadrices, razonablemente, y ahí es donde sacaréis que ese circuito, ahí mejoraréis realmente, eh, os saldrá a cuenta ese, ese circuito, el, el, el ganarle tiempo a ese circuito, ¿vale? Ya está, es un poco rollazo, pero es que si no lo explico un poco así, creo que no se entendería mejor bien lo que quiero, lo que quiero comentar, ¿no? Venga, voy a ver si grabo otro vídeo, <risa> otra cosa, hasta luego.